¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo están pasando su día, su tarde, dependiendo de dónde me ven? Yo soy Hanna, tu coreana favorita, y sean muy bienvenidos a mi canal, a un nuevo video aquí. En este video me van a estar acompañando a muchos cafés, muchos lugares lindos, bonitos en Seúl, Corea del Sur. De hecho, esta ya es una tendencia desde hace bastante tiempo. El café Hopin, existe una palabra así. Básicamente se refiere a ir a muchos, a un montón de cafés en un solo día. Pero personalmente no me agrada tanto esa idea de ir a tantos cafés en un solo día porque... No creo que sea tan saludable, tan sano, tomarme tantos cafés en un solo día y también tantos postres Para mí es muy importante el balance, así que lo que voy a hacer es ir a varios cafés, varios lugares durante una semana. Y ustedes me van a estar acompañando durante toda esta semana para que puedan tener unas ideas de dónde visitar cuando vengan a Corea del Sur todos esos cafés tan bonitos, tan cute, tan lindos que existen muchísimos en Corea de hecho la cultura de café, de cafeterías aquí en Corea es increíble así que espero que les agrade la idea, que me acompañen y también les voy a estar mostrando mis outfits durante toda esta semana y en este video voy a estar usando los outfits que me llegaron de tiene muchos outfits lindos, bonitos para esta temporada, así que también les invito a que vayan a chequear sus ropitas, sus prendas, todos los detalles, todos los datos de los lugares, de los cafés y también de mis outfits, les voy a estar dejando aquí abajo en la cajita de descripción, para que lo puedan chequear después de ver este video. Entonces ya no voy a estar alargando tanto esta intro y vamos a empezar de una vez. Nos vamos al primer café, a la primera locación. F boys it was like a job give me employed Pedimos esta bebida que tiene plátano y yogur, frutos del bosque. ¡Tarán! Llegó el primer plato. Es una ensalada con trigo. Tiene aguacate, palta. Al parecer tiene como... ¿Cómo se llama esto? Cilantro. Set the bar so high It's 2021, nobody stars across and right And we can blame it on the guys are talking in disguise Got the body of a prince, but the heart of a sim I need someone who's gone Tienen muchos postres muy ricos. Estoy entre un cheesecake o un tiramisú. Me encantan los postres que tienen queso. vamos a ir por Sun Tzu. es uno de los sitios más hot, más en tendencia, que hay muchísimos cafés bonitos, lindos así. Hoy quedé en verme con una seguidora, me contactó hace poco que justo se encuentra ahora en Seúl. Le dije que claro que sí, me encantaría conocerla también porque no es muy común conocerlos a ustedes, así que porque yo estoy aquí en Seúl, en Corea del Sur, y muchos de ustedes están en Latinoamérica. El clima todavía está bastante frío, ya estamos casi primavera, pero todavía hace frío, así que hoy vengo bien preparada para este frío, con mi abrigo largo y grueso. Just try to remember who surrounded you From all the heaps of fallout new to all Well, maybe I could give it talk Cause when you said it wasn't much a single call Well, how do I take your word well over his? Yeah, how do I take it for less than it is? Tore down the walls, tried my best to let you in Yeah, how was I supposed to know what you had? What you had? Yeah, no! por cómo me puedo hacer. ¿Tú? Aquí. Oh. ¿Cuánto más puedo? el otro? Oh, está bien. Matcha latte y encima tiene crema. Hoy me encuentro en Joydo, nos estamos yendo a Daejeon al centro comercial para almorzar. fui a un café que tiene muchos postres buenísimos, pero también vende algunos menos de brunch. Me pedí un sándwich con salmón ahumado, palta o aguacate que estuvo delicioso. Pueden notar la felicidad en mi cara ya que estuvo muy rico y para terminar el paseo me fui a ver una película. Estoy aquí esperando para ir a almorzar. Viene a uno de mis lugares favoritos para comer pizza. Tiene unas pizzas así artesanales con masa delgada, súper rica, deliciosa. Pero siempre hay mucha gente. Así que estamos en la lista de espera. Y llegó la pizza. Tiene arugula que me encanta y prosciutto crudo. Provecho. Hemos comprado los postres Pero quiero probar la bebida de otro lugar Ya que aquí hay muchos cafés una cola inmensa aquí para el café de verdad es increíble hay muchísima gente hoy mi carrillo, no lo voy a no lo voy no no no no I know that this drives you crazy I know that you feel alone I know that you act up like me Cause you feel so I know that you're feeling something I know that this could be love I know that you ain't so trusting But I feel so Let's just take this back for a minute We can make this what we've been living el color así negro, oscuro, también me corté bastante el cabello, por eso era que estaba preocupada de cómo quedara porque no pensé que me quedara bien el cabello corto, pero estoy súper contenta con el resultado, la verdad no he esperado, no he esperado nada porque mi cabello estaba en pésimas condiciones, pero me encantó.